Gracias, amado y Yaryán y amables televidentes. Miren, vi con preocupación cómo comunicadores de Santo Domingo, que han logrado alcanzar niveles de popularidad importantes en medios nacionales, el caso de Milton, de Melton, Melton Pineda. Melton Pineda. Que inmediatamente su reacción ofensiva, porque resulta que aparte de que a él le nombraron embajador en Brasil. No, no, cónsul. Cónsul en Brasil, Brasil. Eh, por un tiempo, no creo que duraron un año, fue no, no, meses. Menos de meses. Es, es probable que no haya ni siquiera ido a ocupar sus funciones. <ríe> es muy probable. Es muy probable. Y quien tiene unos hijos... Una médico, una, una médico que es de la policía, creo que es teniente, y tres que tienen rango de sargento, cabo y raso. Los mismos habían sido designados como adscritos a la escorta de Milton Pineda. óigame esto, Óigame qué belladar, gente que hace opinión y que trata de ser transparente. En un provecho que creo que ahí yo mandé, eh, chamo, yo mandé la comunicación del Ministerio de Defensa, en principio, ese, y que establece, ahí están los nombres. La verdad que al yo ver y uno escuchar a este hombre en la radio con tanta fuerza y energía, cree que también tiene una práctica de vida acorde a lo que profesa. Es decir, que hace praxis. Pero por eso es que hay que tener mucho cuidado con, la, con las condiciones humanas. Eso demuestra no solamente el nepotismo, aunque él no fue que lo nombró, pero aprovechaba muy bien el tiempo y su lengua. Por eso hay que tener mucho cuidado en la actitud que ese señor ha manejado, su cancelación... Y a la vez, la otra, que fue que le pusieron en... en re, es decir, dejaron sin efecto la escorta. la escorta que estaba compuesta por sus cuatro hijos. ¿En qué país es que estamos? Lo menos que pudo haber para hecho... ¿Para qué necesita escorta, un comunicador? No, lo menos que pudo haber hecho él era irse tranquilo. Que ya que Danilo le pagó con esa chamba... No resistirse al cambio de gobierno yo, porque yo, él, él no puede pensar que todavía se estaba gobernando y le han hecho un mal techo. Óigame, señores, se ha transformado la señores, administración. Yo fui procurador 15 años, procurador de la corte sí. más o menos 15 años. Sí. Y yo no tenía, yo tenía Ramírez, que era el chofer, pero el chofer de la Procuraduría. De la Procuraduría. Había... Que lo utilizaba indistintamente, claro. Porque eres el pero, procurador. Pero a las 4 de la tarde él se iba para su casa, y yo para la mía y de ahí para adelante. Yo no, me no, iba no. Iba? no, no. Tú te ibas solo. Yo, yo no, a nunca tuve igual de ¿Y para qué? Te sentaba en la barra del polo. Yo, eso a, tu... a doña Rosa. Yo le decía a la gente: yo soy un hombre nacido, criado y revolcado en Rabuechivo. Correcto. Y el que nace y se revolca en Chivo no necesita corta. Muy bien. O sea, yo no... <risa> Toda la miren, que... debemos de tener cuidado. Y esos son mensajes que la sociedad debe de bien decodificar. Y quisiera creer que eso es mentira, que eso sea un un montaje. Sí. Dije es revuelca, es revuelca, porque es ahorita me corrige Lourdes. <risa> Lourdes. Parte <risa> de la seguridad. Exacto, sí. <risa> Entonces, eso... Está proscrito en la vida de la República Dominicana por Constitución. Eso es, eso es corrupción. Un acto de corrupción. Aunque no tima a nadie, porque gracias a Dios el Ministerio de Defensa supo sacar la pata a tiempo. Porque eso es demasiado complacer a alguien. Y él debe ser sensato como comunicador. Haber agradecido que... Estuvo ahí, con esa experiencia. Pero esas designaciones fueron de Danilo, ¿verdad? Sí, la de él. Pero, <coughs> pero ellos dice, él dice que tenían, ca, tienen alrededor de 14 años ingresado a la <coughs> fila. Me imagino que va por escalafón. La de Teniente es la que debe tener más tiempo porque es médico y tiene sí, sí, claro. el sargento mayor también. Sí. Es decir, que va por escalafón en, en 14 años. Sí, no está bien. Bueno. Se nota que no hay tráfico de influencia. No, no, no no, no. no, no para nada. Pero creo que debemos de ponerle un ojo a esa actitud de ese señor de Menton Pineda, un periodista eh, comunicador conocido, es miembro del PRD, pero eso es una actitud reprochable. El pretender también que le dan la chamba cuando se la quitan Llevarse la chamba con cuatro hijos como militares, como escorta. Adscrito, es decir, que rindan servicio en la casa de su casa. Es imposible hacer cosas como esta. En otro orden, para las inquietudes del ayuntamiento, fíjense que yo... Critico al ayuntamiento en su accionar cuando tengo elementos que criticar. Sabemos y había advertido antes siquiera de las elecciones de febrero lo que venía encima al nuevo alcalde. Díganme si no le advertí que la dificultad primaria que iba a tener quien ocupara en 20, el 24 de abril esa función era que el presupuesto del año 2020 era un presupuesto que por ley estaba formado y arreglado por el alcalde que iba a entregar. Y eso iba a ser una dificultad con la agravante de que teníamos un estilo de, de, de transición muy corta y resulta que hemos visto lo que yo había advertido. Si sí que yo estaba un tanto atado de pies y manos en cuanto a la inversión pública municipal. Primero la pandemia. Ok, ya pasó, ya nos restablecimos, estamos haciendo covidianidad. Con una, sigo insistiendo que tenemos todos, todos por igual, incluyéndome a mí, una especie de confianza, pero es ficticia, Porque sabemos que el COVID está ahí y diarios están dando reportes. De 500 y más. Entonces. ¿Qué hizo el alcalde saliente? Que eso tendremos nosotros que analizar a futuro. La conveniencia. De que el alcalde saliente en un, 20, en un año electoral. Que de febrero a abril. No haga ejecución del presupuesto que él mismo diseñó. ¿Por qué? Porque Alex antes de salir en sus funciones porque la ley no lo prevé ese control entregó la primera partida de las obras que él mismo proyectó para este año que no lo iba a concluir él y eso es una dificultad que hay que entenderla ahora, eso está Siquio tiene que caminar con esto pero debemos de ser conscientes también como ciudadanos y aportar que las críticas sean constructivas. Siempre he criticado pero siempre construyo un pensamiento de lo que debe ser el ayuntamiento. Nunca lo dejo en la crítica y en el hoyo. No, siempre digo lo correcto debe ser que se instaure un proyecto de gestión organizado con el presupuesto y los regidores para que puedan hacer las transformaciones y, de, y darle un aliciente a este periodo que resta del año, porque en, en, en, en octubre se debe empezar a elaborar el presupuesto del año 2021. Entonces, en el día de ayer vi con satisfacción cómo los regidores están actuando en el sentido de sus responsabilidades en las comisiones permanentes y trabajan en conjunto. Sobre todo, sentí un ambiente de querer despachar ...y de realizar las labores cotidianas en cuanto a... ...tiene que ver con transferencias de solares, la, lo manejo del catastro... ...pero también las cuestiones que importan al municipio en estos momentos... ...que es buscar una vía de, desar, de desarrollar planes... Que, que, busquen, ...que busquen hacer que el ayuntamiento funcione... ...y por último... Al Consejo Económico y Social y Desarrollo, que estaban ayer presentándole las propuestas a ese consejo, que deben ellos hacer ahora un taller de comprensión y de proyección con los datos actualizados del proyecto de desarrollo que manejan muy bien eh, los técnicos que tuvieron... A, a mí se me pasó Claudio, creo que se llama... ...y que ha hecho un trabajo fenomenal... ...junto a Rafael Fernández... ...y al padre Isai... ...y las demás instituciones... ...incluyéndonos a todos los francos macorizanos ...que debemos conectarnos con ese plan... ...cuando se proyecta realizar... ...y por último... ...quiero presentar... ...que hay unas... ...unos... unos eh, ...un orden promocional de móvil soluciones... ...que a futuro, en próximos días... ...creo que se va a preparar... ...el plan de educación... ...ahí vemos... Que el trayecto de móvil soluciones de lunes a sábado, en la mañana, las avenidas Caonabo, centro de la ciudad, sector capacito principal de Víctor Valle, Fran Grullón, Caonabo y Libertad, son los puntos que deben de tener claro cuándo sacar la basura y no sacarla siempre, que eso crea un... Ellos van a preparar esto eh, y se exacto, le va a proyectar. Un pero, pero Momentito, Francis, le corresponde a ellos sí, móvil soluciones, sí. a anunciar eso. Correcto. Eh, Entonces ellos le van corresponde a corresponde a ellos utilizar los medios de comunicación Correcto. para promover eso. Eric lo sabe. Por eso es Eris que lo, lo estoy sabe. haciendo porque en los próximos días debemos de proyectar esto para que cumplan con es esa parte del Eris? contrato del contrato que se le ha ido que se le ha ido eh, exigiendo. Yo creo claro, que hay eso una es una parte que es para la educación de la población, es la educación y, y, y a través de los medios de comunicación, Eric, usted lo correcto. sabe. Correcto. Muchas gracias. Bien. Gracias a Francis Rodríguez. Vamos a los WhatsApp inmediatamente. Adelante. Bien. Este, miren el número que termina en 4021. Nos manda algo, Hay una confusión a propósito de lo que Francis decía. Nos manda el 4021. Miren. Eh, atención Francis, mira, este memorándum Ajá. Que es del día 3 de octubre uh -huh. Y es lo que lo lo que, lo que está sonando en los medios de comunicación Porque hay una confusión Este memorando que está firmado por Díaz Morfa uh -huh. el, el ministro de defensa Que es del 3 de octubre Designando a estas personas como seguridad de, de Melton Pineda Y entonces hay otro del 6 uh -huh. de octubre Retirándole la seguridad sí. a Melton Pineda Sí pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación? Porque si, eh, se le está pidiendo al ministro que Son diga, dos. Ese, ¿por qué uno nombrándolo y por qué otros quitándolo? Porque no se correspondía que él tuviera una seguridad. Hasta ahora no se tiene datos de que él tenga problemas, porque sí se, el Estado le ofrece a seguridad. periodistas acuciosos que tengan situaciones de amenaza. Está bien. Eso, eso es válido. Pero, ahora, para, para, para, el para, asunto no. está que son sus cuatro hijos. Pero, ok, pero si tú lees el memorando de, la, de fecha 3 de octubre, dice, fulano de tal, eh, eh, la, la lo primera, pueden ahí. teniente. Ajá, dice, Maricarli Pineda eh, Medina. Sí. Primer teniente. Segundo Sar, mayor, Sargento Melton Julio Pineda Medina. Sargento. Sargento Ramón Olivo Medina Contreras, Sargento Cristian, que yo que Pineda. Sí. Dice, efectivo a la fecha. Se le ordena presentarse ante el señor Melton Pineda para servicios como seguridad. Ahí es que está todo ese pecado. Quien lo está colocando, según ese memorando, es el propio ministro de defensa, sí. eh, Díaz Morfa. Y tres días después, entonces lo quitan. ¿Qué bueno, pasa con eso? Bueno, precisamente porque por eso fue que dije que a tiempo sacó la pata Díaz Morfa. Porque se supone que, esto, que estos servicios no pueden ser a un familiar. Estos servicios no pueden ser asignados no, En una familia porque es, más profundo, es, es, más es un régimen Porque tú estás poniéndole seguridad A una gente que tú sabes que vas a cancelar ¿Qué es eso? O sea, y es lo dudoso Atención ah, parte es, es lo dudoso es yo otro, pones, otro, Ya, yo te dejo si, a yo voy a esa a, si yo voy a quitar a Mado de un puesto ¿Cómo le mando a nombrar cuatro seguridad Familia de él Para entonces luego, tres días después quitárselo? Eso me parece Ah, bueno, eh, tú dirías que es para Hacerle un daño moral a él No, yo no sé, el que tiene que explicar Ahora, eso, el que lo el procuró bonito, fue él ¿Por qué él le nombra cuatro seguridad De, de, de, de, de, de, de, su, de su entorno mm. y, de, El día 3 Y entonces el día 6 se lo quita Pero a lo sencillo, no te da suspicacia Que, él, que, que sean sus propios hijos pero, en quién, principio. ¿Pero quién se lo coloca? Bueno porque tiene que colocarlo para que sean designados, se lo piden a eh, di, él, Milton, se lo no, pidió al puedo, jefe. Yo puedo pedir que me den el Palacio Nacional. Bueno. El que el que tiene que tener eh, eh, eh, la responsabilidad de no entregármelo es el presidente. <coughs> En este caso, Díaz Morfa, en ese comunicado, en ese memorándum, le está asignando los cuatro seguridad. Es, y eso yo creo que ni es competencia del, del, del el, ministro. De entonces, Defensa. luego se lo está quitando. director de la policía. No, eh, hay no, que no, tener cuidado, ¿Ellos señores. O es Están manejando Ellos algunas cosas. Son del ejército. Ah, ah, del, ejército. Son y... del, del jefe del ejército. Bueno, bueno ya esa cuestión de. Que sea administrativo. Sí. Pero eh, yo entiendo a ya él te está eh, eh, escudriñando con su... No, Marino Zapete es el que le está preguntando a él desde, desde ayer. Le está diciendo, ministro, dígame de esto. Y dígame de esto. O sea, okay. Le doy seguimiento a Marino, pero y le está preguntando a él con Es razón. muy buena la, la, la, la, la observación, la pregunta. Sí, que lo nombraron el día Mira, 3. Mira, yo creo que debemos procurar que nos digan qué fue lo que pasó. Vamos a, vamos a continuar con los WhatsApp. Sí, Marisol Olivo... Dice, buenos días para todos. Saludos para usted, Marisol, aquí eh, viendo su programa de mañana, el más visto de toda la región y el país y, pa y gran parte del mundo. Vámonos, amados. Bien, cómo no, antes de irnos a Israel, vamos a ver la noticia, la pregunta del día, la noticia del día iba a decir. Vamos a ver la, la pregunta del día. Considera usted que falta de director regional noreste de la Policía Nacional podría contribuir Contribuir, perdón, al aumento de actos delictivos. 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación. Ya lo saben. Vámonos a la pausa inmediatamente, mis amigos. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. Adelante. Mujer.